la fórmula 1 se americaniza en este video vamos a hablar cómo la máxima categoría del automovilismo está transformándose desde su tradicionalismo europeo a un objeto de consumo para el mercado de estados unidos bienvenidos la salida del británico Bernie Eccleston, quien estuvo al comando de la Fórmula 1 durante varias décadas en el 2017, generó un punto de inflexión en la Fórmula 1 porque a partir de ahí desembarcó Liberty Media, un fondo de inversión estadounidense que se puso como una de sus metas llegar y conquistar al mercado de Estados Unidos, un lugar que siempre le fue muy esquivo a la categoría aún eh, realizando varias competencias por ejemplo el GP de Las Vegas en la década del 80 el GP de Fénix, o en Indianapolis más adelante en el tiempo pero que nunca pudo prenderse esa llamita de interés en la Fórmula 1 en el público norteamericano. y entre sus primeras ideas que aportó Liberty Media fue llevar a cabo la serie Dread to Survive una serie que terminó siendo un éxito porque finalmente eh, la Fórmula 1 pudo conquistar al mercado norteamericano, no en la pista, sino mediante los medios de comunicación, mediante el entretenimiento, algo que eh, realmente los eh, estadounidenses pueden dar cartera en este sentido. Y así, aumentando su popularidad, por fin, en, esto, en este mercado, eh, la Fórmula 1 pudo ingresar eh, fuertemente al mercado, ya tenía la carrera en el circuito de Texas en el GP de las Américas desde 2012 y en 2022 llegó el GP de Miami y a partir de 2023 llegó el GP de Las Vegas también teniendo en cuenta que a partir de esta temporada volvió a correr un piloto estadounidense hablamos de Logan Sargent eh, un piloto de la escudería Williams que marcó el retorno de un piloto de esta nacionalidad Después de 7 años desde que Alexander Rossi corriera la Fórmula 1 en la temporada 2015. Hasta ahí es un paso natural. Eh, la búsqueda de conquistar, de conquistar un mercado tan grande como Estados Unidos. Que se establezca esta posibilidad de tener más carreras de calendario. Un piloto de la nacionalidad para que eh, hubiera eh, más fanáticos eh, que pudieran eh, seguir a la Fórmula 1. Pero eh, llegó un punto en el que los cambios de Liberty Media... En la Fórmula 1 abarcaron también la pista. En 2021 comenzaron a producirse, eh, a realizarse las carreras sprint con un debut en 2021 en el circuito de Gran Bretaña. Carreras cortas de no más de una hora de duración con 100 kilómetros. Con la idea de captar al público más joven en la creencia de que este público eh, joven, eh, no tiene por ahí mucha paciencia en mirar carreras largas, se puede aburrir rápidamente y lo mejor es darle un contenido más rápido, que tenga un, un final eh, bastante fugaz, eh, que no, no lleve demasiado tiempo y de esta manera también captar ese tipo de público. Eh, en un principio las carreras sprint fueron tres en 2019, 2021 en, también en 2022 y ahora en 2023 van a ser seis con la llegada de del GP de Azerbaiyán en la próxima carrera, que también va a tener un nuevo formato con la eliminación del segundo entrenamiento y la realización de dos clasificaciones y de dos finales, de dos carreras, una carrera sprint y la carrera principal del domingo. También es la creencia, según el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, que cree que al público no le gustan las sesiones de entrenamientos que son aburrida y, uh, aburridas, y que lo mejor es que haya competencia limpia por los puntos por clasificación y por carrera. Digamos, generar más espectáculo y eh, sacar de raíz uh, más al, al punto de vista tradicional con prácticas de eh, clasificación y carrera. Ahora también en el GP de Australia también se dio la situación de que haya tres eh, banderas rojas, a lo que había sido inédito. Eh, la categoría. Eh, donde se produjeron varias suspensiones de la competencia, eh, quizás en la búsqueda generar más espectáculo eh, generando nuevas relargadas, más shows, quizás algunas, eh, algunos accidentes que generen la atención del espectador y generar de esta manera un, un contenido más masivo, un contenido más... Eh, más show, más espectacular, eh, que es eh, lo que más suele consumir el público de Estados Unidos. Algo rápido, algo fácil de consumir. Y eh, esa generalmente suele ser eh, la idea que se está transformando a la actual Fórmula 1 para adaptarse a este nuevo mercado al que está llegando en estos últimos años. Parece tener la puerta abierta eh, la Fórmula 1 en Estados Unidos. Sin embargo... Qué es lo que pasa ¿no? con el tradicionalismo, con eh, lo que son la, los entrenamientos normales, la clasificación, la carrera. Ya Max Verstappen se mostró muy en contra de estos cambios eh, que se están dando en la Fórmula 1, diciendo que no es el, el camino correcto que, que debe emprender la Fórmula 1. Y también qué es lo que va a pasar con tantos esos fanáticos que conocieron la categoría de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000. Si ¿Sí? van a acompañar esta transformación o si sí? quizás le dará la espalda a esta nueva era de la Fórmula 1. Una Fórmula 1 que es de consumo masivo, más show. Quizás no tanto, no tan preocupada por las carreras, sino más por el espectáculo y que eh, parece ser de consumo masivo, como también, como sabemos, suele ser la comida rápida en Estados Unidos. Segunda opinión, ¿cuál es el camino que debe seguir la Fórmula 1 de acá en adelante?